Kakaroto, me tiene harto esta plantilla, ya no puedo decir más que, Kakaroto, tú serás el siguiente en hacer algo, por favor ayúdenme, tengo siempre.